Hola, buscadores. La frase de hoy es El secreto de la libertad es actuar correctamente sin apegarnos al resultado. Ya supongo que estaréis pensando, menuda dificultad, y tenéis toda la razón. De fácil no tiene nada. A ver, sí forma parte del camino espiritual la búsqueda de la libertad aunque no lo parezca. ¿Vale? Libertad es lo que tiene un maestro. Libertad absoluta. Bueno, absoluta, la palabra absoluto deberíamos olvidarlo. Todo es relativo, ¿vale? Pero sí, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista humano, un maestro ascendido es libre. No tiene ataduras en ninguno de lo que llamamos los cuatro mundos. El mundo físico, el mundo es, uh, mental, el mundo... Uh, Uy, ya me estoy liando. El mundo físico, el mundo etérico, el mundo emocional y el mundo astral. Estos cuatro mundos que pertenecen a la personalidad, cuatro niveles, cuatro planos, cuatro cuerpos, dile como quieras, pues mmm, nos atan. Esto es lo que provoca las encarnaciones, la rueda de las reencarnaciones. Tenemos que nacer porque nos atan y eso provoca deseo, eso provoca karma, etcétera, etcétera. Vale. La libertad absoluta es precisamente ¿no? estar libre de las ataduras de cualquiera de estos planos y quedarse, poderse quedar en el plano del alma. Y para eso no puede haber deseo. Eso ya lo dice el budismo. Lo dice de muchas maneras, pero una de ellas, la frase mata el deseo, que la he oído unas cuantas veces, ¿vale? Porque es lo que te ata a la rueda de las reencarnaciones. Bien. Otra manera de decirlo, si tienes deseo físico, te estás atando al mundo físico. Vas a tener que volver para cumplir ese deseo. Cada vez que tú tienes un deseo, cuando hay un deseo, te estás atando porque eso tiene que cumplirse. Recuerda que el universo está para cumplir tus deseos, aunque no nos lo parezca porque no va a la misma velocidad que tu mente y tus deseos. Pero sí. Si tú deseas algo, eso se tiene que cumplir, ahora o en la siguiente vida. Que no lo puedes cumplir en esta vida, en la siguiente vendrá, y si no en la siguiente. Pero tendrás que volver para pasar por eso. Entonces, si tú deseas físicamente algo, lo deseas fuertemente, un, un anhelo, un, un deseo de esos fugaz. <ríe> Quiero tomarme un batido de fresa, por poner un ejemplo. A, creo, creo que a ninguno de nosotros nos crea un deseo y un, una ansia, un problema importante emocional, con lo cual no hay realmente una atadura que tengas que venir en la próxima vida para, para pasar, uh, para tomarte un batido de fresa. No estamos hablando de eso, ¿eh? estamos hablando de los deseos intensos. Tengo un deseo sexual que no puedo reprimir o que, bueno, lo tengo que reprimir, <ríe> me guste o no pero me gustaría mucho, es muy fuerte, etcétera. Eso sí. Vale, eso a nivel físico. Hay otros ejemplos, ¿eh? Pero a nivel emocional igual. Quiero sentirme amado. oh todo el mundo piensa que el deseo emocional que te puede atar es deseo ser famoso, deseo ser cosas que tienen que ver con los demás. Evidentemente, siempre, si es una emoción, tiene que ver con los demás. Pero uh, pensamos en cosas así. No, no, no, simplemente cosas que tienen que ver... Con lo que se supone hoy día que todos deberíamos uh, desear tener y poder obtener. Desear ser amado, ser reconocido, ser valorado. No, es que tú te lo mereces. Sí, vale, tú te lo mereces. Pero si lo deseas, no vas a parar hasta que lo consigas. En esta o en la siguiente vida. Por lo tanto, vas a tener una atadura. Lo mismo pasa con la mente. Alguien que necesita comprender, que tiene deseo de comprender para poder... Hacer lo que sea, ser más sabio, conocer más, da igual. Todos los deseos mentales, y digo deseo, que no es la palabra correcta para decir, uh, para hablar de la mente, pero bueno, pues todo lo que sean deseos, de la clase que sean, nos atan, ¿vale? Entonces, de entrada de tenemos que actuar correctamente, claro, sí, sí, eso ya forma parte de la formación del carácter, ¿verdad? De un carácter correctamente espiritual. Sí. Vale, hemos de actuar correctamente. Pero incluso así debemos desapegarnos. O sea, no apegarnos a los resultados. Esto me acuerdo que es uno de los problemas que yo tuve de joven. Bueno, pues no tan joven, pero bueno, cuando ya era profesor de crecimiento personal. Había podido comprobar en mí mismo y en otras personas, familiares, amigos, etcétera que había una serie de técnicas que te podían cambiar la vida, que iban muy bien para mejorarte, para tener más dinero, más estabilidad económica, más salud, más... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y empezaba a entender las leyes cósmicas de manera que me daba cuenta de que si se seguían, eras más feliz realmente. Ibas avanzando en tu propia serenidad, tu paz interior, tu ser... Y entonces, cuando empecé a dar clases sobre este, estos temas, uh, me acuerdo que hacía todo lo posible por hacer entender a mis alumnos eso. Yo son no es que esté mal. ¿eh? Uh, intenté, y creo que lo conseguí, hacerme muy claro en la manera de hablar, que todo el mundo me pudiera entender. Si veía que alguien no lo entendía, lo repetía de otra manera, etc. Creo que eso me... ...motivó a ser un mejor profesor de lo que era antes. De hecho, antes no era ni bueno ni malo, no era ni profesor. Pero aprendí, ¿vale? Pero me di cuenta de que me mosqueaba, me sabía muy mal... ...cuando había alguien, y siempre había más de uno, ¿vale? Uno o una, que venía a mis cursos y luego no aprovechaba prácticamente nada. No lo aprovechaba, ¿eh? Realmente. O sea, venía, hacia el curso... Y luego, al cabo de un tiempo, con una serie de problemas, me preguntaba. Yo decía, mira, ¿por qué no pruebas esto, etcétera? Y, bueno, hacía el curso, aprendía cómo hacerlo. Y al cabo de un tiempo me lo encontraba por la calle. ¿Qué? ¿Cómo vas? Uy, uh, muy mal, porque no sé qué. Bueno, y ese problema. Oh, no, está peor. Ah, vale. ¿Y usas esas técnicas? No, no, no, es que no tengo tiempo. <risa> me cabreaba, de verdad. Lo sent... Me sentía fatal. Al principio a veces era porque pensaba la culpa es mía por no haberme explicado lo suficientemente bien, con lo cual redoblaba los esfuerzos. Luego me di cuenta que no, que depende de cada persona. Hay personas que da igual, si van a un sitio pues a aprender, pero en realidad no están preparados para aprender eso. Por la razón que sea, ¿eh? no estoy hablando que sean tontos, ni mucho menos. ¿eh? Estoy diciendo que no llegan a eso. Pero sí que... Uh yo me apegaba al resultado no a que me reconocieran y eso lo tengo claro no era alguien o oh, es que me tienen que tener como gurú me tienen que adorar me tienen que no no no no nunca lo he sido así y sigo sin serlo no vale no ni orgullo o oh, qué bien yo cuánto sé no todo eso no estaba ahí Supongo que lo tuve en otra vida pero en este en esta ya no pero sí el apego al resultado lo tenía muy fuerte hasta que me di cuenta de que tengo que dejar libertad absoluta, total, a los que vienen y me preguntan algo, a los alumnos, por poner un ejemplo, vale ya que estamos hablando de eso, de que aprovechen o no, o, y, y, o que lo aprovechen ahora, o que lo aprovechen dentro de 20 vidas. Es cosa suya, es su libertad. Yo no tengo por qué ni interferir, que eso ya no lo hacía por educación, evidentemente, pero... Tampoco tengo que ni sentirme mal, ni sentirme bien porque lo aprovechan. Yo doy o debo dar sin esperar nada. Y el nada significa ningún resultado. Puede haber un resultado. Más de una vez hay resultados que no veo. Eso también es cierto. Pero no es eso a lo que me refiero. Alguno me decía para con para consolarme, ¿no? A un conocido importante me decía, no, no, tranquilo, seguro que la aprovecha, si no es ahora, será dentro de un rato, le ha quedado dentro, sí, sí, todo eso puede ser cierto, pero no es eso. Es yo, como cualquiera que esté en el, camino, en el camino espiritual, y por eso me dirijo a ti, tiene que estar desapegado, tiene que aprender a desapegarse de los resultados de lo que hace, tiene que hacerlo lo mejor posible para conseguir lo mejor posible, de lo que sea. Siempre, sea para su vida personal, para su trabajo, para ayudar a otro, lo mejor que sepa hacerlo. Sí, al 100%, con toda la carne en el asador, pero sin esperar ningún resultado. Ninguno, ni bueno ni malo, nada. Lo haces y te olvidas. No dejas marca. Pum. Esto es el camino del maestro. Siempre se dice que es... El maestro pasa por la tierra sin dejar huella. No deja huellas. Por, y por eso no crea karma. Él nunca tiene karma. No lo crea. Ya lo cumplió todo su karma antes de llegar a maestro. Vale, pues no te apegues a los resultados. Yo no he llegado a tanto todavía. ¿eh? Sí que lo estoy aprendiendo y ya he conseguido algunas cosas. Y lo que sí puedo decir es que todo lo que he conseguido hasta ahora respecto a eso me ha dado más paz, más tranquilidad más serenidad, soy mucho más feliz ahora que lo que era hace 10 años, por poner un ejemplo, ¿vale? Y mucho más desapegado. Las cosas van juntas en cuanto a eso. Bueno, pues espero que os haya servido. Si tenéis dudas, preguntas, para eso están los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.